minutos, gracias por acompañarnos en esta mañana que sin duda eh, estamos vislumbrando lo que va a ser este 6 de agosto y tenemos que hablar de educación y de esta educación eh, que es alternativa, eh, además especial y que se está transformando eh, al visibilizar todos estos proyectos que está desarrollando el Ministerio de Educación. Para eso tengo aquí al viceministro que nos acompaña eh, Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial. Eh, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Estamos a 194 años de eh, la reivindicación social de un país que eh, empieza a mirarse hace 194 años y ahí eh, dentro de los contenidos importantes la educación. En esta época contemporánea donde eh, hay perspectivas, donde se mira esta pluralidad siendo un Estado plurinacional donde eh, la principal norma es esa, ¿qué está sucediendo en, esta, en estos procesos al hablar de 194 años en el país? Ahí podemos tomar el tema justo de lo que es una de las características del Estado ¿no? plurinacional, lo plurinacional, lo pluri la diversidad, el reconocimiento de la diversidad. En educación no podía ser menos. Es. El, a lo largo de los años, eh, sobre todo en la época de las repúblicas, se ha priorizado todo lo que es la educación escolarizada y se ha ignorado, por ejemplo, los temas de alfabetización, por ejemplo, la educación de los campesinos, en vez de no solamente se ignorado sino más bien se ha sancionado aquel que ha osado aprender a leer y escribir. Se ha olvidado de las personas con discapacidad, de los que no habían tenido oportunidades, como los adultos, las personas presas, etc. En este periodo, la educación se ha diversificado. Hay educación escolarizada, hay educación a nivel superior, pero también hay educación para estas poblaciones que en cierto momento no había habido. Entonces, eh, la educación boliviana, un primer rasgo que podemos mostrar de este periodo, es que es plural, plural. ...es democrática, es inclusiva... ...está llegando a poblaciones que no habíamos llegado nunca... ...o habíamos llegado de manera asistencial... ...ahora son parte de un sistema educativo... ...hay resultados concretos, hay normativa... ...hay infraestructura, hay presupuesto... ...ese es uno de los rasgos fundamentales de este periodo... ...por ejemplo, si comparamos con periodos anteriores... ...de educativa... ...la reforma educativa que fue construida en el modelo neoliberal se asentó en cambiar la primaria, como si eso fuera toda la educación. Muy importante, por cierto, pero no completa. Había que hablar de secundaria, había que hablar de educación inicial, había que hablar de la educación de adultos, de alfabetización, de post, y eso ignoró. En este periodo es absolutamente distinto. Estamos mirando esa diversidad y hay resultados concretos. Habló de la alfabetización. Hay un avance importantísimo en el país. Eh, por primera vez se habla de porcentajes eh, casi cero. ¿Cuál es, Para ¿cuál es entender, este el 2006, cuando uh -huh. comienza el periodo de Evo Morales-Aima, hemos tenido una tasa de analfabetismo un poco, un poco más del 13%. Estamos hablando de 1.300.000 personas aproximadamente analfabetas, mayores de 15 años. La mayoría de estas personas, mujeres, el 70%. 13 y más, 13,2%. 70% dice. El, el 70% de todos los analfabetos, mujeres. Mujeres. Mujeres. ¿Y hoy es, cómo estamos? Ahora, en este momento, de 1.300.000, hemos alfabetizado más de 1.100.000. Por eso es que nuestra tasa del 13 baja al 2,3%. En este momento es el 2,3%. ¿Y, ¿Y dónde está ahora sentado la, el tema de la, del analfabetismo de las mujeres? Prácticamente está resuelto. ¿Y dónde tenemos ahora analfabetismo? En poblaciones absolutamente dispersas, lugares que apenas llega con una casita, ahí hay una casita y apenas uno llega, o también algunos cinturones, porque la migración, cinturones de la ciudad, porque la migración va complicando ahí, y personas que tienen alguna limitación, alguna dificultad. Entonces, hemos resuelto del 13% al 2,3%. ¿Y eso qué significa? Eh, para que el público pueda entender, es que cuando un país está por debajo del 4%, UNESCO... UNESCO no, no nuestro gobierno, UNESCO un organismo internacional especializado en educación y, y cultura dice, cuando un país está por debajo del 4% se puede declarar estado libre de analfabetismo. Bolivia es un estado libre de analfabetismo, como pocos países en Latinoamérica. Por ejemplo, eh, Brasil no lo ha hecho, Perú todavía no lo ha hecho, para que uno pueda comparar con otros países, pero Esos además son los niveles comparativos. Sí, sí, sí, sí, pero además somos los, la tasa del 2,3% es la más baja de toda la historia de Bolivia. Nunca estuvimos en el nivel que estamos en este momento importantísima, estos datos que le damos a esta hora de la mañana y que sin duda eh, nos convoca a hacer un, un acto de conciencia en todos los bolivianos, bolivianos respecto a este tema. En temas de certificaciones de competencias. Ese es otro tema. ¿Qué es la certificación de competencias? Hay varias maneras de aprender. Y para simplificar, unos que tener la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, a un instituto, a la universidad, uno sale el licenciado, le entregan su título. Esto es lo que has aprendido, esto es lo que conoces. Pero hay otras personas que aprenden en la vida diaria. Claro. Todos los días comienzan, primero comienza hasta de ayudante del papá, le ayudan, le llevan las herramientas, por ejemplo, una mecánica, pasan 10 años, ya comienza a arreglar el caso, pasan 20 años y aprendió solo en la vida real. Estas personas, a pesar de 10, 20, 30, 40 años trabajando lo mismo y dominando su área, nunca eran reconocidas y valoradas. Entonces ahí se creó lo que es la certificación de competencias para evaluar a estas personas y entregarles un certificado que demuestre lo que ellos saben hacer. Entonces hemos estado trabajando desde el 2008 en lo que es la certificación, no había antes, y hemos comenzado a trabajar y a certificar a personas. En este momento estamos desde el 2008 hasta la fecha con 66 mil personas que hemos certificado competencias ...pero además como de 160 ocupaciones distintas... ...de lo más diverso de lo que uno puede imaginarse... ...tanto en las áreas productivas tradicionales... ...mecánica, por ejemplo, agropecuaria, electricidad, panadería... ...hasta la parte de los servicios, un auxiliar de oficina... ...o la parte de diversiones, por ejemplo, un payaso, un mago... ...por ejemplo, claro. se conoce, ...pero no es un reconocimiento porque sí, se evalúa cuántos años... ...se verifica cuántos años se ha dedicado... ...y por lo menos tiene que ser cinco años... Se le evalúa, sí, uh -huh. se le evalúa de manera práctica y se le evalúa, se le hace una entrevista. Y con esto, si vence todo esto, es cuando se le entrega un certificado de competencia que dice: Este señor es experto. Aquí, a propósito, que tengo la cámara. En... Hay varios que han sido certificados como camarógrafos. Señor es camarógrafo porque sabe manejar la cámara, porque prepara según lo que se estable establecido, etc. Es lo que certifica. Entonces, ya esa persona. Si ...tienes respaldo del Estado plurinacional sobre lo que ellos saben hacer. Por otra parte, también en temas de la gestión que se está haciendo... ...en este programa de educación desde casa, los, hay toda una población que, como usted ha dicho... ...ha sido marginada y hasta invisibilizada. Eso tiene que ver con la educación para personas con discapacidad. Hasta el 2005 teníamos 6 mil personas... Eh, con discapacidad que estaban estudiando en el sistema educativo, 6.000. En este momento estamos por encima de los 22.000 personas, personas con discapacidad que están dentro del sistema educativo, centros de educación especial, en unidades de primaria, de secundaria, a nivel nacional, nacional 22.000 personas. Pero nos dimos cuenta que había, a pesar que habíamos avanzado de 6.000 a 22.000, había poblaciones que por más que hacíamos toda la, la intención de abrir las escuelas, de darle educación, no podían estar por la situación eh, personal, eh, la situación biológica, de uh -huh. limitaciones. Por ejemplo, una persona que tiene parálisis completa del cuerpo, ¿cómo pueden, puede ir a la escuela todos los días? No es posible. Claro. Está lastimosamente, muchas veces está en su cama todos los días, ...se le da lo, lo mínimo que necesita y es subir ...y no tiene opción a estudiar... Tiene ...otro tipo de actividades finalmente... ¿no? ...pero eh, no tenía Otras opción maneras. a estudiar, no vale. podía ir a la escuela... Exactamente. ...entonces ahora lo que creamos es el programa que se llama... ...Educación en Casa para personas con discapacidad grave o muy grave... ...y en este momento tenemos como 913 personas que están estudiando en su casa. En ¿Cómo se evalúa que, esto? Ay, ¿cómo ustedes se se inscriben a principios de año, se inscriben igual que los demás en la escuela. Es parte de una unidad. De Ese educativa. es el ejercicio práctico. Claro, ¿no? De, ¿no? De, de hacer después hay un maestro uh -huh. que es asignado, un maestro porque tiene que ir a su casa y es uno a uno, es un sistema individualizado. Se trabaja después de haber hecho varias evaluaciones, se arma todo un plan de estudios propio para la persona y va desarrollándose y a medida que va desarrollándose, se evalúa. Y hay a muchas personas que han terminado un grado, hay uno que ha terminado, por ejemplo, el bachillerato. Al quinto de secundaria una persona en Oruro comenzó a tener problemas en, de flacidez en los músculos, ya no soportaba sus músculos, sí, su sí, cuerpo, claro. entonces no podía moverse y quedó en quinto de secundaria. Vino el programa de educación en casa, le ayudó a terminar el sexto de secundaria y el año pasado a fines terminó siendo bachiller. Ahora hay que trabajar en la parte superior. ¿Y dentro de esos 22 mil está este grupo también? Ese es adicional. A ¿Adicional? los 22 mil hay que adicionar los 913. Ah, es otro, es, otro número de Es otro de programa otro muy programa. específico que también estamos trabajando. ¿no? Es un trabajo, entonces, arduo, el, el de llegar también a, a casa con estos programas educativos. Imaginémonos solamente La Paz. Aquí en la ciudad de La Paz tenemos debemos tener como 200 estudiantes con discapacidad grave, muy grave, de educación en casa. Son 200 lugares distintos en toda La Paz, donde hay que ir a dar clases, y eso lo hacemos, aquí también una buena novedad, a través de maestros voluntarios, que voluntarios. reciben un reconocimiento más de méritos que otra cosa, y que ellos, por lo menos dos veces por semana, van a la, van a la casa y hacen un trabajo que es realmente en varios casos increíble porque también hay personas con discapacidad grave intelectual pero que es muy, muy difícil ya de atender pero a pesar de eso estamos haciendo educación. Los retos que se tienen adelante, estamos eh, a una fecha importantísima lo hemos dicho al inicio de esta entrevista Uno de los retos, hemos avanzado muy fuerte en lo que es la cobertura, hemos aumentado la matrícula como eh, explicaban los datos pero hay que profundizar el tema de calidad educativa la calidad, la pertinencia con el conjunto de la población, el valor social para ellos, para que pueda ser mejor persona, mejor familia, para que pueda desarrollarse en el mundo de las, del, del trabajo, etcétera, para que pueda tener emprendimientos, eso todavía hay que profundizar más. Y eso estamos trabajando de manera intensa, estamos en ese periodo. El otro tema es estas poblaciones, además de estudiar normalmente, por ejemplo, una persona alfabetizada, Claro que quiere ir a primaria, a secundaria, quiere salir bachiller, que dicho sea de paso, este año vamos a tener profesionales que han comenzado con la alfabetización, pero además necesita tener recursos. Claro. Entonces, el otro tema, el otro desafío es educación productiva que ya hemos comenzado a trabajar, estamos trabajando por regiones, por ejemplo en la zona de Tarija donde se produce uva y de ahí se el produce vino. el vino y demás, entonces ahí estamos trabajando desarrollando capacidades para lo que es la producción de la uva y después todos los, todos los productos agregados que ah, se tienen en lugar. Ese es producción. el tema que hay que ampliar mucho más, ya ha comenzado, pero hay que ampliar mucho más. Y el, ter el tercero, que es un desafío ya del conjunto de la población, es que entendamos primero el tema de lo inclusivo de la diversidad. Uno piensa que todos somos iguales y no somos no, iguales. Y el hecho de devolverle a esa persona lo que es su característica y hacer educación como corresponde, ese es otro reto. Pero ya no es reto de solo del sistema educativo, es reto de del conjunto de la sociedad. Qué importante eh, este mensaje que nos deja a todos los bolivianos en esta entrevista, viceministro, sin duda eh, creo que estas transformaciones eh, son eh, puntuales respecto a, a una gestión eh, y no solamente desde este eh, punto eh, de trabajo de, de ser autoridad, sino de los diálogos que se están construyendo entre la población y, y por supuesto el gobierno. Esa es otra característica del subsistema tema en el que trabajamos, nosotros tenemos que estar día a día dialogando con ellos, entendiendo lo que se necesita, porque realmente para hacer una educación para diversidad uno tiene que hasta convivir todas esas condiciones. Y obviamente ese es un privilegio, poder compartir con la población que se quiere esta educación y poderle proporcionar lo que ellos merecen. Muchas gracias, viceministro, por gracias. su visita.